Me llamo Mathieu, soy de Bruselas, en Bélgica, y participo a un proyecto local en la comuna de Scarbe, que está en el norte de Bruselas, en el cual intentamos de, um, favorecer uh, expresión ciudadana sobre temas de interés público uh, que tienen que ver con sí, ecología urbana. muy complicado, pero la impulsión primera de Barcelona en Común me parece fascinante y muy, me parece que es la buena forma de hacer política hoy en día. De momento no tenemos el método para un poco poder uh, lograr generalizar este, este proceso de intentar de, um, hacer este movimiento para todos pero um, me, me parece que es, es lo que nos permitirá salir un poquito de, de, este, um, de la presión de, de, del miedo, que, que sí, que, que existe. El municipalismo en sí, la palabra municipalismo, uh, no me, pf, puedo entender, de, ¿sabes? para mí hay distintos tipos de municipalismos, como municipalismo libertario, uh, tipos de municipalismo uh, que, que utilizan otras tradiciones. Um, sería difícil de definirlo. A mí me, me interesa, más que el nivel de la municipalidad, me interesa mucho más el nivel del barrio, más bajo. De, en, me interesa la idea de entender todo lo que podemos hacer cuando intentamos a una escala muy, muy chica de materializar nuestra, nuestras ideas en un terreno, en, en, en un barrio. Y um, esto para mí uh, está, está muy vinculado con lo que hacen en Barcelona en Comú, de intentar de um, empower, ¿cómo dices esto en, en español? de empoderar uh, la, la escala más baja, uh, de, bueno, el nivel más, más local que puedes encontrar en una, en una ciudad. Espacio público y calle, son palabras muy sencillas que no tienen mucha, nada, nada que ver con conceptos teóricos. Somos las ciudades contra el miedo y el odio, somos las ciudades organizadas las que creamos refugio y esperanza.